Jugando CSGO en overpass, increíble. A ver, vamos a, a colocar las cosas. Vale. ¿Qué pasa amigo? Una gali. La verdad es que no.. No estoy yo.. Como podéis ver muy bien. Como para ponerme a a jugar competitivo además acabo de de coger el el ordenador así que el que me meta aquí de primeras no es la mejor idea ni mucho menos Estoy incómodo. Estoy aquí como en una posición muy extraña. Necesito más espacio. Necesito más hueco. Yo creo que así estoy bien. Vale. Vamos a ver. Hello team. Respondido. Ah, ¡Let's vale. por aquí y y si dos hechos, vale eh, me voy a comprar una p 90 veía full Full rushing. Escuché el juego bajo, creo que debería subir ahora el volumen lado, de audio, ah, let's go, let's go. un poquito más, más, más arriba, que no escucho nada, y no sé si vosotros escucharéis algo, yo imagino que tampoco. Mira aquí los, con humos, 66 en 4, <ríe> mi compañero no sé por qué se queda ahí arriba todo el rato, la verdad es que, Podría intentar hacer algo más útil. Go, go, go! Bueno, avanza. Increíble y espectacular. voy a tirar un un fuego ahora. ¡Los, los, los! Throwing fire. Is there any out? Throwing flashbang. Throwing a grenade. muerto los dos ahí no tenían nada no no tiene pinta la verdad es que no tiene pinta hmm. por cierto si veis mi foto bueno hay mucha ya os puerta. una foto es un poco, poco esto es la primera. No. Dos en uno le he hecho nada más. Puta mierda. Puta mierda, la verdad. Uff, me lo iba a pillar ya. Go, go, go. A ver qué tal es este hombre con el AVP. C'est ton côté pas un Pues muy bien. Oye, no, no estamos jugando mal, eh. Y además, pasé mi primera partida. Pasé mi primera partida, está siendo... Está saliendo bastante bien. Easy, bastante easy. Vale, a ver, estoy jugando. Esto es lo, siempre lo digo, siempre lo digo en todos los vídeos, todos los vídeos lo digo y lo seguiré diciendo porque es verdad. Eh, juego con platas, soy jugador de plata, soy una persona mala en este juego, pero. Pero bueno, en plan, para excusar también a la gente que juega conmigo, ¿sabes? Se harán. Win. I'm Ay, the eso es lo que a mí no me gusta, de me pongo a plantar... ¿Qué me ocurre eso. Ve, no sé ni plantar la puta. Soy... soy un platita en, co en condiciones. Un platita en toda regla. 24 en 3 Mi compañero No le ha dado ni una bala a este ¿O qué? Y al otro me imagino que tampoco Bueno Iré con todo Iré a full No me queda otra ¿Qué arma es esa, tío? Un M4 ¿En serio? Vale No, toma, no tiene máquina No, no, porque no ¿Luego me compras a mí algo, máquina? No te rayes Ya Cagada monumental. Pues bueno, a ver qué tal. Bien, ¿no? Ah, nice, es ok. Yo voy a miss Ah, eres un pedazo de máquina. <risa> eres un pedazo de oh, machina. Por... Vaya vaya máquina, hermano. No. Oh. Me ha tocado un compañero mmm, bastante inútil, pero bueno. Ah, está bien, ¿no? la partida está bien. Está bien. Hemos hecho un 13 4. Sigo en plan de 3. Y mira, ya mi compañero le han regalado un SCAR. Como ¿Sí? le gustan las armas con mira. Pues nada. Pues bueno, yo espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeos de... guantes, ¿no? Guantes? Si queréis más vídeos de CSGO, ya sabéis, darle a like. Y yo... Os lo traeré. Así que nada, chicos, este capítulo está dos. Y adiós.